es necesario describir brevemente la oportunidad y entender en qué consiste. Pues bien, por medio del análisis predictivo basado en la utilización de inteligencia artificial y dispositivos IoT, se extrae información procedente de equipos industriales, condiciones de entorno y observaciones humanas que posteriormente pueden ser empleadas para la optimización de los procesos de mantenimiento y control de calidad. En el caso de los procesos de mantenimiento, el análisis predictivo posibilita el registro del estado de los equipos industriales para anticiparse a posibles incidencias o errores en estos activos y en procesos de producción. Esto permite evolucionar los mantenimientos reactivos o preventivos clásicos en mantenimientos predictivos. Aumentar la vida útil de los equipos, la seguridad de los trabajadores y la eficiencia de la cadena de suministro. Mejorar la planificación de inventarios y optimizar los repuestos. Reducir pérdidas por pausas en la producción ocasionadas por un mantenimiento ineficiente. Y disminuir los errores humanos en actividades de mantenimiento. Por su parte, en lo que al control de calidad se refiere... El análisis predictivo es de utilidad para detectar anomalías y patrones incorrectos y desarrollar sistemas de calidad predictiva que determinen factores de calidad de forma automática. En cuanto a la demanda potencial de la oportunidad, la contratación de las soluciones que propone es especialmente interesante para todas aquellas empresas regionales, locales o internacionales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 Expertos en IoT e Inteligencia Artificial, en concreto en disciplinas como Machine Learning y Deep Learning. Inversión en adquisición de infraestructura de red e IoT. Utilización de infraestructuras cloud de IoT. Herramientas técnicas en programación. Conocimiento en ciberseguridad. Dependiendo de la aplicación, contar con proveedores de hardware específico, drones, cámaras...